Hola mis amigos, buenas tardes, aquí salí del trabajo ahora mismo, estoy por aquí en el parque central Entonces yo solamente pasaba por aquí para decirles una cosita, vamos a esperar a que lleguen algunos de los amigos que me conocen Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Mira. ¿De dónde son? ¿Mexicanos? Ah, ya. ¿Eh? ¿Y no se enteran de nada? Ay, Dios. A ver, caballero, mira. Básicamente yo yo les quiero decir una cosa, amigos, yo estoy bien. Tranquila, O sea, yo les doy muchas gracias por todas aquellas personas que se preocuparon por el post que subí anteriormente. Eh, ustedes los que me conocen, que llevan mucho tiempo eh, siguiéndome, saben que tengo la buena o la mala costumbre de encender mi cámara o entrar a Facebook y dejar que mi espíritu hable. Y una quizás a lo mejor está medio tostada, en mi caso, o quizás tiene dones para, para la escritura y tal. Y de vez en cuando me llega la inspiración. Y hago así y escribo lo primero que me pasa por la mente. Y me gusta compartirlo con ustedes, además que, que soy mis amigos, que son mis amigos. Yo me siento bien. <coughs> Como les decía anteriormente, yo no tengo ninguna enfermedad. Nadie me ha dicho que me vaya a hacer nada. No estoy deprimida, estoy feliz. De hecho, ahora mismo voy a, a casa de una amiga a compartir un rato con ella y a comer. Eh, nada. Yo sencillamente esta mañana hice ese post para un poco como para hablar de cosas que a nadie le gustan Ustedes saben que yo soy también medio punto incómodo Y esto demuestra, esto, esto me demostró dos cosas fundamentales La primera Que tengo muchísima gente que me quieren de corazón Y a todos les doy muchas gracias Un beso Gracias porque enseguida me llamaron porque enseguida se preocuparon por mí. ¿Qué te pasa? ¿Tienes algún problema? ¿Te pasa algo? ¿Estás bien? Gracias a todas esa gente. Eso es lo primero que me llevo con esta experiencia de este post que escribí. A todos les agradezco mucho. A todos les quiero mucho. Quisiera bueno que algún día poderme eh, ver con algunos de ustedes y compartir un ratico. Ojo, importante, señores, mira. A veces yo estoy trabajando O estoy en la casa O estoy en una cola Estoy haciendo algo Y no tengo tiempo para responder todos los mensajes A veces me escriben tanto, tanto, tanto Que se me pierden los mensajes Entonces, por ejemplo Me ve alguien por la calle y me dice Contra yodanca, mira, sabes que te escribí por messenger O sea, perdónenme Si en algún momento dado O me demoro O no les contesto los mensajes ¿Ya? Eso, una, como ya les decía, lo primero que me impactó en sobremanera fue la, las muestras de afecto de, de las personas. Y lo otro, señores, que me impactó es algo que yo siempre digo, caballero, qué poca cultura jurídica tiene el cubano. ¿Y por qué digo esto, señores? Miren. Hacer un testamento no es llamar a la muerte, para nada. El cubano de por sí tiene, tiene muy poca cultura jurídica. Mira, por ejemplo, el cubano, tú le dices, mira, a ver, el matrimonio legal es importante. O sea, no importa que estén, eh, no importa que estén juntos desde hace mucho tiempo. Y eso yo lo aprendí cuando mi, cuando mi abuelo Luis falleció. Cuando mi abuela Luis falleció, para que mi abuela pudiera cobrar la pensión de viuda, hubo que hacer un papeleo, caballero. Y mi abuela, con mi abuela Luis llevaban casi, uah, qué sé yo, más de 50 años juntos. Pero no se casaron. ¿Por qué? Por las cosas que dicen los cubanos. ¿Casarnos? ¿Para qué? Mira, cuando se murió para que pudiera pelear, cobrar la pensión de viuda, fue un papeleo. Enorme No te puedo explicar como fuck el papeleo Entonces el cubano a veces dice No, no, el matrimonio legal No es importante, señores, si sí es importante Y el testamento Ay, ¿cómo anda, amiga? Mira Saludos, de, de Ernesto Quintero ¿Cómo está? Adiós, amigos Bendiciones Viste, caballero La gente como me saluda por la calle Es increíble, mira entonces, era lo que le estaba, lo que le estaba contando. Mira, el hacer un testamento es supremamente importante, caballero. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, yo no, porque yo no tengo a dónde caerme muerta. Ni además de eso, desgraciadamente no tengo hijos, ni tengo una casa, ni tengo un carro, ni tengo a nadie a quien dejarle nada. Pero hay gente, hay gente que sí tiene. Gente que tiene su casa propia, gente que tiene su carro propio y otras cosas más. Hay gente que tiene tierra, esas cosas así. ¿A ustedes les gustaría, y díganme la verdad, que ustedes se murieran y que el Estado se quedara con su casa? A ver, yo pregunto. A lo mejor soy yo la que estoy mal. ¿O a ustedes les gustaría que ustedes se murieran y que el Estado se quedara con el poquito de dinero que tienen en la tarjeta magnética, teniendo ustedes familia, teniendo ustedes personas que lo necesitan. Entonces, señores, por eso es importante hacer testamento. Es importante decir, porque después, mira, Cabrero, yo, yo he visto cosas increíbles. Increíble, increíble, increíble. Yo he visto gente que no se han, que no se han ocupado de sus adultos mayores en la vida entera. Y después, tú, caballero por las casas por los carros por todo así mira por ejemplo en los solares de, de, de aquí de la habana porque bueno no sé si en, en el resto del país aunque yo considero que también pasa lo mismo mira en los solares de aquí de la habana por ejemplo los solares todo el mundo sabe lo que es un solar son cuarticos cuarticos cuarticos donde en cada cuartico vive una familia cuando una persona se muere. La persona que vive en el cuarto de al lado tiene la, posi tiene la posibilidad de pedir el, cuart el cuarto del que se murió por colindancia, o sea, por ampliación. ¿Ya me, ¿Ya me entiende? Caballero, yo he visto, yo he sabido de gente que no ha estado muerta, no muerta. Pero ya grave, grave, en el hospital grave, que, que se muere dentro de unas horas, y ya la gente corriendo para vivienda, corriendo para vivienda, los mismos vecinos, el hombre no se ha muerto, la, la, la persona no se ha muerto todavía, no se ha muerto, y la gente ya corriendo, corriendo para vivienda, para pedir el cuarto por colindancia. Así, entonces, ¿qué, qué, yo, qué, qué, qué, me llevo de este post. Primero, señores, el cariño de todos ustedes, muchas gracias, muchas gracias por su cariño. Y segundo, caballero, señores, hay que preocuparse en vida de las cosas legales que uno tiene, hay que preocuparse, es importante tener cultura jurídica, y se los digo, mis amigos, si ustedes llevan mil años con su pareja, cásense. Cásense legalmente, papel con letras, déjenlo todo escrito, déjenlo todo organizado. Hay quien dice, no. Por, por ejemplo, hay quien tiene hijos, dice, no, mi familia no se va a poner en eso. Todo el mundo sabe que este carro es de mi hijo y a mi hijo hay que dárselo. No. Papel con letras, testamento. Eso no es una cuestión de que, ay no, de que yo quiero esto, de que yo quiero, yo no, porque en el, en el caso mío, como ya yo les estaba diciendo, yo no tengo a dónde caerme muerta. Pero el que, el que sí de verdad tiene tiempo, caballero, mira, hay gente que tiene dinero, gente que, que, que, que tiene recursos, que tiene eso. Señores, y es real lo que yo estaba escribiendo ahí, aquí, para estirar la pata, no hay que estar ni enfermo ni viejo. Usted quiere, tú, tú, yo no, porque yo, pero, pero el que de verdad tiene, tú quieres que tu familia se quede así al garete, y más aquí, tú te es imaginas, la, ahora, la hora, ay mí, estoy haciendo aquí un live, no tengo hora, discúlpame, mira, no, la gente preguntándome la hora, mira, tú te imaginas, cubano de a pie, después que tú pasaste las mil y una noches, en una microbrigada, que tú tengas tu apartamento, y que por una cuestión de que en un momento dado no hiciste un documento, que el Estado se quede con tu apartamento de tanto y tanto y tanto, que tú, que tú luchaste tanto y tanto en una microbrigada, caballero. Porque aquí todo el mundo sabe lo que se pasa para tener una casa. Entonces... Yo, yo lo que quiero es llamar a la, a la reflexión con esto. Caballeros, vamos a poner las, las cosas legales, vamos a ponerle en orden mientras uno tiene vida, mientras uno tiene salud, mientras uno está consciente. Mira que yo se lo digo a mi mamá, pero mi mamá pobrecita también es de esa gente de que, ay, cuando yo me muera, hagan con esta casa lo que ustedes quieran. Mira que yo se lo explico, mami, no es así. Mi casa, es una, mi casa es una ruina, pero es mi casa. Yo le digo, mira que yo le he dicho a mi mamá, caballero, y, y a ver, y estoy desnudando mi alma aquí delante de usted. Mami, vamos donde un notario. Vamos. Lo que pasa es que, a ver, y no, no, no quiero hablar más de mi mamá, porque mi mamá, yo, yo la adoro. Pero lo que pasa es que cuando muchas veces las personas adultas mayores, la gente más jóvenes, le dicen que, que vamos a hacer esto, vamos a un notario, vamos a una de eso. El adulto mayor se piensa que es que uno se quiere quedar con la casa. Caballero, no es eso. No es que uno quiera meterle un... A ver, se si ha visto de todo. Se si ha visto de todo y yo estoy consciente que se ha visto de todo. Pero cuando uno hace esas cosas es porque uno está consciente de que en cualquier momento, así, y después se forma, caballero, un ripierismo bochornoso, un ripierismo bochornoso. Y en Cuba, más bochornoso todavía, porque la gente se fajan por la olla rosera por quién se queda con la batidora, por quién se queda con el refrigerador, por quién se queda con la plancha. Porque por lo menos en otros países la gente se faja por una finca, por una, por una tierra, por una empresa, por, por las acciones de una empresa, por algo. No, en Cuba no. En Cuba la razón es por eso que vos decías, por el ventilador, por la plancha de pelo, por el dinero de la tarjeta magnética, por el microwave, por la casa, por, por, por los sillones, por el televisor, de, y se forman unos ripierismos, que aquello da vergüenza. Que entre familia, caballero, que el muerto todavía no está ni cal, el, el muerto todavía está caliente en la fosa, y ya se están repartiendo los despojos, que parecen perros de presa. Eso, eso da vergüenza, señores. Loco, ya, ya, el, el muerto todavía en la funeraria. Y ya todo el mundo calculando, me voy a quedar con esto, me voy a quedar con esto. No, señores, por eso yo se los digo, amigos míos, pongan en orden sus cosas. Ahora que tienen vida, ahora que tienen salud, que están fuertes, que están lúcido, que están lúcido, Señores, yo, yo tengo una amiga mía notaria, amiga fuerte mía, y cuando van los muchachitos jóvenes con los, con los viejitos adultos mayores a las notarías, esa amiga mía le dice, señor, usted está consciente de lo que usted está haciendo. No, sí, un testamento. Y dice, no, un testamento no, hazle una donación o haga esto, o es por aquí, o es por allá. Porque uno, con los temas legales, y más cuando es eso de herencia, aunque tú no tengas nada que le dar, aunque no tengas nada, aunque estés como yo, que lo que tiene de propiedad son, la lactose, un poco de dinero en la tarjeta magnética, que eso no llega ni a 15 mil pesos, mi laptop, mi secadora, mi plancha de pelo y mi ventilador. Esas son mis únicas propiedades, yo no tengo más propiedades. Pero vamos, vamos a tomar conciencia de lo que yo les estoy diciendo. A ver, y yo no me quiero eh, hacer aquí la pedagoga de la vida ni nada de eso. Pero la realidad, la realidad aplastante es que hoy nosotros estamos aquí pero mañana no sabemos Entonces, muchas, muchas gracias En primer lugar Por las muestras de afecto Y por las muestras de cariño Completamente sinceras Y en segundo lugar, cubano de a pie Vamos a ponernos para las cuestiones legales Que son sumamente importantes Y ahora me voy que ya me cedí con la muela Un beso El Señor les bendiga